¿Cómo están? En este encuentro de hoy vamos a hablar de tejido muscular. Cuando hablamos de tejido muscular o cuando hablamos de cualquier tejido, lo primero que tenemos que recordar es que un tejido es un conjunto de células que se unen para desempeñar una función. En este caso, el tejido muscular es un conjunto de células que están destinados a la generación de fuerza y movimiento. En el organismo tenemos distintos tipos de músculos. Y estos músculos se clasifican en primer lugar según cómo los vemos en el microscopio. Es decir, se clasifican histológicamente en dos grandes grupos de músculos. Uno es el músculo estriado y el otro es el músculo liso. ¿Qué es lo que le da la característica de músculo estriado? Bueno, cuando lo vemos al microscopio lo que vamos a ver es una banda de proteínas dispuestas de una determinada forma, que cuando yo lo miro, veo como si fuesen rayitas o estrías. Esas rayitas o estrías se corresponden con una estructura molecular que se denomina sarcómero. El sarcómero son ni más ni menos que las proteínas contractiles dispuestas de forma organizada. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el músculo liso no tiene proteínas contractiles? No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que en el músculo liso no se encuentran organizadas de forma tal como para que podamos verlas al microscopio. ¿sí? Tiene proteínas contractiles, pero no las tiene organizadas de la misma manera. Por otro lado, según su localización y según su forma también, el músculo estriado se va a separar en dos grandes grupos de músculos de los que vamos a hablar hoy. Uno es el músculo cardíaco y otro es el músculo esquelético. El músculo esquelético es el músculo que está adherido a los huesos que nos permite generar los movimientos como caminar, mover las manos, hablar, modular, masticar, etc. El músculo cardíaco es solamente el músculo que hay en el corazón. Y por último, el músculo liso es el músculo que se encuentra en las paredes de todos los órganos huecos, como por ejemplo del tubo digestivo. Como dije anteriormente, lo que determina que el músculo estriado sea estriado es la presencia de su unidad funcional, que es el sarcómero. Recordemos una cosa, la unidad funcional, sea de lo que sea que estemos hablando, es la estructura más pequeña capaz de desarrollar la función que tiene ese órgano tejido. En este caso estamos hablando del tejido muscular. En el músculo estriado, sea el esquelético o sea el cardíaco, tenemos estas estriaciones características que se corresponden con el sarcómero, que es la unidad funcional del tejido muscular estriado. ¿Qué es este sarcómero? Nosotros tenemos a las proteínas contractiles, que básicamente son la actina y la miocina. La actina, que son, digamos, las fibras más delgadas que tiene el músculo, se encuentran adheridas al extremo del sarcómero en un sitio que se llama línea Z. Eso se encuentra en los costados del sarcómero. Ahora, en el centro, como pueden observar en la imagen que aparece en pantalla, vamos a tener a las fibras más gruesas de ese sarcómero, que son las fibras de miocina. ¿Para qué nos sirven las fibras de actina y de miocina? Porque juntas van a generar puentes. A esos puentes se los denomina puentes cruzados. ¿Por qué? Porque cuando se unen la actina y la miocina y se cruzan esos puentecitos, el músculo es capaz de desarrollar fuerza, por lo tanto acortamiento, y por lo tanto termina desarrollando un movimiento que es la función para la cual está destinada el tejido muscular.